Los contenidos tratados en esta unidad buscan que el estudiante pueda asociar los riesgos de operación y manipulación de sistemas hidráulicos o neumáticos, según normas de seguridad, mediante actividades específicas como Reconociendo los riesgos en sistemas hidráulicos y neumáticos, que tiene como tarea plantear un mapa conceptual y la actividad 3 analizando la selección de actuadores hidráulicos y los dispositivos en la que se analizarán los conceptos para construir un subsistema seleccionado por el profesor.